Un, eh, ¿Un qué? ¿Un chucho de mierda? Paso Que haya básicamente un puto eh, dodo Me hizo mucha gracia, la verdad, cuando lo vi eh, Gente, me, me cago un día ¿Me ya a tener que pelear con esto? ¡Bombarda! Está el nada, nada El bombarda mete como un demonio, tío Fuera de coña, eh Creo que es el mejor uno de los mejores hechizos Junto con el, adab, el Dabra Cadabra de los huevos Pero no, El adabra Cadabra Todavía no lo tengo por niveles El opalo me interesa mucho Nivel 28 no me, no me apetece pelear, eh O sea, me apetece pelear aquí en la misión y ya estaría Es por aquí, por donde se hace de Cerradura de nivel 3, hijo de puta Que son enanos de mierda, ¿no? Me cago en la leche, toma bombarda, nano Ah, se ha tras mío, cabrón Tu ¿no? Que esto no es el Skyrim, cabrón Recoge, ¿sabes? Lo acabo de hacer poro O sea, pero polvísimo Y eso que se queda básicamente Eh, la Z Está guapísimo, eh Oh, lol, eres un troll ¡Qué cabrón, eh! Gente, lo sabía que era un troll, macho Por el borrazo que me han pegado ¡Ay! Por eso no quería pelearme con esto, tío O sea, porque voy a perder la... O sea, bueno, en verdad no pasa nada no, Sinceramente, o sea, se está así Los reviento que de nivel 27 y ya estaría Venga, pégate conmigo, perro ¡Pégate! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cura! ¡Yurusenae! Wow, ¡Cuántos enanos! Tía, pues va a ser difícil con tantos enanos, eh Fuera oye, bastante Vale, no, mierda, le vete al enano Al puto duende, perro Bueno, gente, yo sabéis que os digo Me lo farmeo, eh, no hay problema Bombarda Coño Coño Coño, le tengo que pegar un hechizo amarillo A este Hostia, una llama flu de puta madre, voy para allá, gente Llama uh. flu, por favor Déjame la posibilidad de, de bloquearte Gracias Sí, la aventura de tu madre, digo, ¿qué? Incendio no o sea, es el, el, el puto noferatu ese Arresto momentum Hijo de fruta, tío Cómo mete el troll, eh O sea, fra, coña, mete un huevo y parte de otra uh, Let's go Sí, sé algo más, mírala, tío Doggy Qué mierda es ese hechizo, tío Qué mierda, tío, de verdad eh? Coño, el ballestero Qué perro Chico el porrazo que me acaba de pegar, gente Aquí baja los FPS que flipan, eh, también decirlo Es brutal, chaval Es el puto ballestero, tío, cabrón Que me ha quitado vida Esperialmo ¿le pego la ballesta? Guapísimo A ver Arresto Necesito matar a ese y que no mate Por eso no quería entrar en pelea, gente Porque estoy desperdiciando Hostia Como ya sabéis eh, Vida O sea Me ha dado me ha dado, güey ¿Qué cojones? ¿Qué medio dio, tío? ¿El enano cabrón? Solo quedan dos enanos cabrones Ah, sí, sí, era un enano cabrón Tío Por fin ¡Bro, bro, bro, bro! Menos mal que he dado al puto troll, eh Que era el que venía Necesito tu cacharro, bro Venga, de puta madre Ahí va ¿Qué me queda? ¿Ese enano cabrón? ¡Ay, cabrón! ¡Mamá huevo! Y yo... Ah, te pillé Te pillé, te gris Y me hay en el troll Para, ¡Enano cabrón! Bro, bombardazo bardazo, al chuparla O sea, ni he dado, gente, ni le he dado De puta madre Bueno, a ver, no pasa nada por no haberle dado Porque lo revienta ahora y ya estaría, pero joder Vale, nueve pociones vengo Me cago en la puta Vale, ya está, esto es una una pelea fácil, ¿no? Contra este man, solo si sí. Además me mueva la velocidad de la luz O sea, es imposible control De tal magnitud me pueda llegar a dar Tírame la piedra, ole, let's go ¡Pow! Voy a pegarle un poco más Pillo el perk de aquí abajo Uy, ahora ¡Bombarda! Bombarda es genial, tío, es un puto hechizo increíble eh. Para coña, wow Tranqui, troll de las cavernas Vale, gracias ¡Uah! Ese me dio gente por descuidado, macho Puedo tirarle la X, no, vale hasta luego, troll con armadura Bueno, casi Aún nos queda un rato Son duros, la verdad Son pesados y duros cuando, cuando se junta con más de un enemigo Como habéis visto Son mortales, tío Tírame la piedra, porfa No No me quiere tirar la piedra No quiere jugar conmigo Se ha cansado el pobre Se ha cansado de hacer tanto esfuerzo les puta Le quito 23, eh O sea, flipa Papá no entiendo Cómo hay gente eh, Sin mirada social en el COD Como en todo, campeón, Igual que en el Valorant Ya lo has visto Dios que no te sorprenda el nivel de la peña como juegue de cuenta, digo. Uh, inclusive. ¡Hostia, me tira la piedra! Inclusive, campeón, el lobo lo más triste que a lo menos ha comprado una cuenta, incluso. ¡Wow! ¡Oh! Me lo comí. ¡Muere! ¡A que te reviento con un bombarda! ¡Fu! Joder, macho, qué pesadilla, eh, el puto troll. ¿Cómo es posible que en una semana eh, haya eh, personas con.? Eh... 19k, 586 puntos en el competitivo ¿Cuántas horas lo han echado ese eh, pobre gordo? Eh, ganando menos de 10 puntos por partida Pues igual que en el LOL, campeón O sea, vaya, aquí había una persona en el canal Que ya no se pasa nunca Y ese nota cada vez que me metí en el LOL Estaba el LOL, campeón, pero enfermizo Y el pibe, o sea, yo lo quité de amigo Porque tenía un pique enorme, loco, o sea Yo qué sé, yo no compito contigo, o sea No compito con nadie, o sea, realmente Compito con la propia desarrolladora Riot Game que lo hace, lo hace fatal en el matchmaking Y no solo en el matchmaking como los habéis podido ya dar a cuenta con la comunidad, tío. En el LOL y el Valor no se salva ni de coña. Es una comunidad súper de mierda. Ni de nada. o sea, ojalá que fuese una buena comunidad. Coño, la partida de los chavales de antes. O sea, aún así casi perdemos, pero eran simpáticos, tío. Solo pido eso. Que no sean malditos niños gritones de mierda. Ni de nada, macho. Muchos de vosotros tenéis menos edad con los, con, con los chavales que hemos jugado nosotros, y, tío. Unas bellísimas personas. Gente, yo creo que. ¿Esos son. Bueno, en verdad me pegado un parchazo. Me voy al agua. uy Menos mal. Hostia, me quito casi vida, ¿eh? Vamos a esta misión. Pero ese eh, lleva jugando a lo mejor eh, varios años. El competitivo lleva una semana. A ver, eso es raro también, es cierto. O sea que la peña use tanto. Es que después a lo mejor no tiene ganas de jugar más, campeón. Logo. Y tiene ya, eh, 20k de puntos. Eh, eh, no, no tiene lógica. A ver, a la larga date cuenta que a lo mejor, si juega en equipo y tal, pues va. A, ya me entiendes, ¿no? A romper un poco el canon. Si le das en solitario es más complicado, como me pasa a mí campeón y luego siempre Revenio. Por eso hay niños en el balón que llegan ahora en dos segundos o sea, Normal, si juegas con más peña Ay, de ¿Qué putada es eso, tío? Bok? O sea, ¿el enano, cabrón? ¿El duende, cabrón? Debe de estar aquí dentro ya, sí, es cierto O sea, me dijo, si sí, eh, no te veo fuera, eh, te veo dentro, ¿no? Ya me jodería Está guay, la verdad, el lore de eh, lo que es el Harry Potter este es una locura O sea, todo, se, todo es por una eh, piba que lo, eh, lo que hizo fue literalmente joder, ¿no? Un poquito su, eh, su, su vida creando un hechizo que quita el dolor, tío, la pena, ¿no? De la gente. Aquí hay alguien, toma, seguidor del rambo pum. ¿Dónde vas Chu? Enano cabrón. Tranquilo, eh, vale! chata la cotorra, duende. ¿Cómo lo pilla los dos, tío? O sea, es increíble. Vaya poderío de magia, tío, que llevamos ya, eh. O sea, fuera de coña, estamos chetísimos, tío. Chetísimos. Hombre, a ver. Obviamente está complic, ¿no? A ver cuál Porque es el venga. boss, tío, final, fuera de coña, tengo ganas de ver el boss final. ¿Y eso? Con este carro me adentraré más en la mina. Qué guapo, tío. Igual que, igual que en el 1. ¿Sabes acordáis? Tiene que ser lo que da huertas por cojones. Tío, no puedo pillar nada de objetos, coño, por el inventario. Qué coraje me da eso. Qué es coraje. Tíos, ¡Ah, no! ¡Qué guapo! Que ahora estoy a los es como una puta vagoneta. Aquí hay algo raro. ¿Hasta qué profundidad? Raro, me Qué coño, eh, puto duende loco, lo que han excavado, eh. No tiene lógica esto, ¿eh? Todo eso lo han hecho los duendes. A ver, con un troll obviamente las cavernas, los anillos, normal que lo haga también. Yo también lo haría. Explotando un pobre troll. Eh, vale, pillamos esto. Vale, entiendo que el mecanismo sea. Eh, Uy, me he equivocado ¡Ah! XD Fuego, fuego Vale Es como un sistema de agua, tío Hidráulico, qué guapo, ¿no? Vale, eso es donde tengo que abrir la puerta Eso seguramente sea para tirar de ella Y abrir la puertecita so, no, Vamos a ponernos este El perk Eh... ¡Gracias! Este, este tipo de mecanismos me hace mucha gracia, tío O sea, literalmente es como con el accio te haces esto, tío Está guay no me identifica los bosses, ¿eh? ¿Cuánto te queda de juego? Este es el La última, la última pernimisa, campeón. El lo mira. Estas ya son las últimas misiones. Alíate, eh, ve, Esta es la que estoy haciendo. Me quedarían dos partes más. De. O sea, de. de, de, de putos. Eh, coño, lo diré. De pilares del juego, solo eso. Menos mal también, obviamente. Porque, coño, a ver, a la larga necesito aprovechar a la Atomic Head. Literal, pero como un demonio, gente. Wow. Qué pesados son estos enanos, tío, de verdad. Y yo, y yo. Bro, ¿y eso? Ven para acá, seguidor sí, asesino wow. ¿Qué cojones? Además, se está haciendo, no pesado, sino que se nota muchísimo el Game del juego, campeón, el lobo O sea, es más precario Literal, como las pruebas estas que hemos estado haciendo uh, de, de Merlín, o sea, no tiene sentido Perdón, de Merlín, de, de los guardianes, ¿no? Que es una cagada O sea, me ha repetido el boss dos veces Yo que creía, que íbamos a pelear contra un dragón, pero no No vamos a pelear contra un dragón ni de coña Puto de duendes, troles, eh, sapo, rana, o sea, bueno, rana, sapo y, y muchísimo, muchísimo, muchísimos trolls de estos. Bueno, cazadores también, o sea, los cazadores. Aceptó el desafío, misión completada, bueno, de. Logro. Seguramente lo habéis visto abajo. Además, en el nivel. En el nivel 20. Bueno, perdón, en el 30, campeón, los he visto. Bueno, el Canegro solo lo hizo en el nivel 30, por ejemplo. ¡Ah, que estabas ahí vivo! ¡Qué perro, no! ¿Qué haces vivo? ¡Hala! ¡Encima! ¿Lol? ¿Qué potra, cabrón? ¿Qué puta potra? Vale, solo oro O sea, ¿qué sense tiene eso? Aquí un cofre ahí abajo no, no tengo el flipendo, campeón Mira, esta es la misión que debo hacerla Por eso tengo ganas también de jugar eh, fuera de directo Porque a la larga está aquí, macho Está aquí, está chulo el puto flipendo eh, Misión secundaria, ¿no? Tarea de los char. Flipendo Son las dos que me quedan de tareas de profesores, de momento, claro después puedes pillar seguramente infinidad el flipendo lo necesito porque eh, para lo, las pruebas de Merlin, que es lo que me da la posibilidad de tener más inventario, campeón el lobo, tengo que mover las rocas y con el flipendo pues lo muevo entonces la polla, ¿sabes? El flipendo es el mejor hechizo Es de mover, o sea, y tú cómo lo utiliza el juego Solo para los puzzles de Berlín O sea, literal, por ejemplo, el bombarda quita un huevo Esto de a rato hacer R2 A ver, eh, obviamente, supongo que, eh, que también es complicado en, en mando tiene que ser muy raro, eh, Jeffrey y O sea, tienes cuatro hechizos Puedes cambiar otros cuatro, son ocho Más los de animales fantásticos, es una fumada, la verdad O sea, es, de, es demasiados botones No sé cómo lo hará la peña okay. Vamos a ver si podemos terminarlo hoy Aunque no creo, la verdad, o sea, esta misión más o menos va, voy, a, voy a acabar el directo con esta misión, macho Es una putada Está siendo más denso el final del juego porque O sea, ¿dónde están los duendes cabrones, tío? Pero no está mal, lo único malo es que es demasiado caro Literalmente, demasiado carillo O sea, joder Imaginadse la peña que se lo pilló de primeras O sea, antes que yo para jugar 70 horas antes Pero a nivel de custom y tal está muy bien Como habéis visto lo de los animales fantásticos Te quedas ahí un rato, te partes la caja y cuidas incluso bichos Que van creciendo, eh que son es los graciosos Bro, ¿cuántos duendes? Yo ve esto lo veo excesivo, tío. Al máximo ponente, bro. Me pones 20 putos duendes aquí. Perro, judío. ¿Qué hago la leche, eh? Z. <ríe> me flipa esa, esa puta... Eco, ese combo es la bollísima, gente. Eh, a ver, compadre. Es que el más tonto es el que más ruido da, bro. Bombarda Tengo que quitarme de me medio todo el menos a ese. A ese, a ese es el primero, gente. Coño. Me vas a... Y me ha quitado todas las pociones, tío. El puto bicho con el escudo. Nada, y a la larga se co... es esto. Combinar todos los golpes para darle la Z y quitarle los escudos a los bichos en vez de con los hechizos. La verdad, mira. Bombarda, Está muy loco, tío. El final del juego. O sea, hay millones de putos enanos. Joder, macho. Millones de enanos. Y hey, volví, como ha campeón? Que les enseño. A full, que ya veis. Me voy a correr... Que me matan. Me voy a yo correr y me... me echo el pulmón, ¿sabes? Después de tanto tiempo sin correr, macho. Mierda, le debería haber dado a otro puto nano. Son demasiados, tío ¿Qué tal como ha ido? Super Akali 6. Dios mío, son demasiados putos duendes, tío Y a la larga es muy incómodo Tener que estar cambiando estas mierdas Por lo mismo Bueno, por lo menos ahí lo he reventado Descendo De Y todavía me quedan, eh O sea, me quedan putos enanos allí, tío Fuera, coña Pero, El de la ballestita Métete la ballesta por el culo, hijo puta Hermano ¿Y eso? ¡Para! Cabrón putada que te quedes como sin CC en los hechizos, tío Es como, joder ¿Para qué, tío? Ah, ahora vienes tú, enano de mierda será perro? Más ah, cinco pociones, que antes que este, jodido Y el de atrás está vivo, ¿no? Ah, ¿no? Ah, sí, sí, estaba muerto, coño Lamentable, ¿sabes? Ahí está el otro pibe atrás Sin hacer nada de gilipollas Toma, lamentable ¿Para que pille para que pille, mamá yema. Mamá eso. Vale, eh, solo ese cofre que tendrá oro, no supongo, un uh, poción herborizante de puta madre. Debo encender estas calderas para seguir avanzando. Debo encender estas calderas para seguir avanzando, vale. Pues fácil, ¿no? O sea, son... Creo que seis, ¿no? Creo. Si putas calderilla. No creo que me dé tiempo, eh, os Lo juro. O sea, a terminarlo hoy. Es, es duro, pero claro, al echarme básicamente la otra partida del balón, se me ha ido todo el tiempo de puto Harry Potter. Supongo que mañana, ya mañana, de, de mañana no pasa, literalmente. Ya me jodería. ¿Y esto puede ir por arriba? Ah, tiene aceite o algo. ¿Y por abajo? O sea, no hay nada. Vale. A ver, que también tiene las horas contadas al juego, ¿eh? Obviamente. O sea, no le queda más de una hora, una hora y algo de juego. Yendo rápido, como estáis viendo estas misiones. Broma. Está ahí el cabrón, por fin. Tío, por fin está, tío. Quiero vencerle ya, tío, en Runrock, que eres más pesado que la leche. Eres un puto pesado, tío. Te huele la boca a orto. Hijo puta, ¿eh? ¡Hostia, qué más! ¡Puto enano! Duende de mierda, tío. Es que me sale decirle enano, tío. de coña. Vale, nada. O sea, bro. A ver si consigo atinarle. ¡Hala! Encima un troll, bro. Si es que... ¡Madre! ¡Mamá! Joder. Increíble. Muchísimas gracias, campeón. Por eso me va a ir tardos, leyes Gracias por todo lo que hacéis a diario. Y por estar ahí siempre, tío. Acompañando cada directo. Gracias, este campeón! Espera, que se escucha mucho el puto Harry Petas. Madre mía, el nivel. Me han ¿Y eso? Me con uno que se llama este Broimstack, el puto <risas> o sea ¿Qué nivel tiene? Me cago en la leche. Muchísimas gracias por eso, Megavitardo. Me da miedo preguntar qué level tiene. sí Me gustaría restablecer los hechizos, tío. O sea, fuera de coña. Desafío. Este me lo dice, ¿no? Lo del combate de los enanos, ¿no? O sea, supongo. Aquí. bueno pues ahora pillamos todo. O sea, casi todo, digo. Eh, puto rank, creo que. Eh, derrotan a, a rivales infames, tío. Ya está. Eh... Uf, esta va a ser complicado esta parte. ¿eh? Va a ser muy complicada, tío, porque tengo aquí a 30 duendes de mierda dando por culo. O sea, me tenéis hasta los huevos, duendes. De verdad, ¿eh? O sea, hasta, los pe hasta las pelotas, tío, me tiene el duende. Bueno, los dos duendes. Es que encima dan por culo, que flipas. Ah, me ha matado, casi. Increíble. Un bronce, uno, tío. Pues ha jugado, ¿no? La verdad, para una semana. Qué pesado Ese de ahí arriba Hijo de puta ¿Cómo llego ahí arriba? Déjame subir ¿No me dejas? ¡Qué pelea Dame un dodo Grande <risas> señor Eh, dodo Estaría guapo, eh O sea, tener un dodo En el 2023 Pero sería un abuso, ¿no? Pobrecitos, tío Se adaptaban muy mal de... O ya me entendéis En la puta las de piedra Se adaptaban fatal, tío Los pobres Tengo que matar a de aquí arriba Lo sabéis, ¿no? Tío, ¿dónde estás? Qué pesado eres, bro Encima tengo aquí al puto duende En la cara, ¿sabes? Bueno, al troll Está muerto, el de arriba Joder Mamá Vale, ahora le pego porque está estuneado ya que se ha caído Esquilipollas, le tiro con la X Supongo que habrá 30 trolls Con armadura aquí metido, gente, no es coña ¿Puedes matar ya esto, tío? ¡Joder! ¡Qué pesados son, tío! Estos de aquí son pesadísimos Macho, Muere. Tengo vida aquí Pégame con la piedra. Venga, chulo. Wow. Coño. Churrita mía, qué pesado que eres. Vaya. El de arriba, bro. El de arriba. ¿Se ha puesto vida? Ah, no. Muere ya. Ajá. Protego. Pow. Pow, bitch. Eh, tengo que pillar eso, gente. Vale, le puedo hacer una X, ¿no? Creo. No, nah, no, no puedo. ¿Piedra? ¿En serio? ¿La cago? Dame más. Es que así me tiran las piedrecitas que son para hacer el combo, ¿no? Por decirlo de algún modo. O Esas que ahí no he podido convear bien. Pero bueno, sí me la ha dado. Igualmente. ¡Wow! Drop, ¿eh? Ahora sí, eh, volví definitivamente. ¿Cómo ha ido, campeón y Me caga la leche. ¡Hey! A ver, un entrenamiento también de, eh, de cardio de esa manera es duro, tío. Aquí estamos, a punto de. Terminar carribetas, me quedan tres misiones pestosas de la principal y ya estaría. Tengo ganillas, la verdad. Ya sabéis que a la larga tengo que volver otra vez a jugar a Fortnite, y tengo que volver a meter más horas a juegos prácticos. O sea, por cojones, internamente. Obligarme más a lo largo de toda la semana a jugar a Multiversus y c Es un coraje, pero bueno. Como siempre, ¿no? Ya sabéis cómo va Twitch. O sea, vosotros que estáis aquí vi viéndolo todos los días. Piedra, ¿vale? Bueno, cansado ahora eh, Me estoy tomando un refresco eh, Para el azúcar ¿En serio, a ver Eso siempre es bueno, coño Para la larga Has perdido también tela de peso O sea, que ya 5 kilos Para mí es tela Pierdo yo 5 kilos Y me convierto en un, stick, en un stickman ¿Volverás al Fortnite? Sí, o sea, claro eh, Cuantito que termino Los juegos de historia Le meteré bien duro Necesito jugarlo A Kali Duty Imagínate un reel O sea, como podéis llegar a ver Los reels ahora mismo eh, De... Lo diré de... Los short, perdón de, de YouTube Con cosas como Las que están saliendo ahora nuevas Está tirando un huevo Imagínense con Fortnite y tal Que siempre tiene un ratio Y un margen Bastante alto Y me ha sorprendido mucho Hoy eso de Coño en, en menos de 10 minutos Literal Que boom, bombarda Que generase tantos suscriptores Tío O sea Me he quedado flipado Macho O sea sí que diréis Hostia papajío, 20 suscriptores del tirón No es nada Pero Joder, es un avance para poder llegar a los mil, ¿no? Que a partir de los 1000 puedo llegar a monetizar, por supuesto, todos los vídeos. Y por gameplay no, no será, ¿no? Al final los shorts sirvieron, ¿no? Sí, ahora mismo están bien. Harte caso, Galin 6, pero cuando lo subí en su momento lo tuve que borrar, macho. Menos mal. Pero claro, o sea, tengo que hacer dos tipos de shorts: uno para TikTok y otro para eh, YouTube. Pero vamos, que da igual. O sea, realmente haré todo lo que sea para que el canal no se quede atrás. Y como hace todo el mundo. Ahora mismo extrapolarlo de esta forma. Es el hermano el cabrón, ¿eh? Y sí, cuando, cuando lo dijiste lo estuve analizando y viendo eh, el, el ratio que tenía. Y digo, vamos a hacerlo otra vez lo de los shorts, tío. Que antes los borré porque no tenían visualizaciones. No llegaban a nadie. Hostia, sí, sí, 400 suscriptores. Ya, qué guay. ¿sabes? Te lo prometo que mira que YouTube siempre es más complicado porque no hago nada ahí. De directos, digo. Solo creo contenido. Y como mucho se extrapola la gente de TikTok. Puto cabrón, eh. Hijo puto, ahora vas a, va a saber básicamente eso. Qué cabrón, tío. Puto Rangrock, tío. Qué perro, no le pegas a tu hermano. No. Qué cabrón él. Lockdog y Ragdog. No lo mates, bro, es el duende bueno. Es el que nos ha ayudado, bro, es un anciano, en comparación con el otro es un calvo cabrón con armadura. No Pobrecito. te comprenderé oh, Macandida. Macandida, Esa sabes. brujo no te consideraba igual a ella como el resto de los magos, solo quería utilizarte. Te equivocas, Los más jóvenes son los más engañosos. Les enseñan a esconder el asco que sienten al aprovecharse de nosotros. Estos son los dos los malos. O sea, los dos. Qué tonto es el Víctor Rockbook este, tío. YouTube es muy complicado crecer. Tienes que buscar el tema en sí. En la pantalla principal es muy difícil salir. Nada, pero para que vea casi mil visualizaciones en los shorts. O sea, de puta madre, Kalei Sensei. A poco, o sea, poquito a poco. Otra vez de nuevo. O sea, le meto bien duro al short y al vídeo, O sea, al gameplay. Está de puta madre. O sea, no tanto a ver, solo busco el, el llegar a mil, ¿no? Literal, igual que también en TikTok, por lo menos diferente. O Se imagínate, si a la gente le gusta el contenido a lo mejor en short, pues eh, haciendo directos en YouTube sería complicado, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo podría probarlo. ha dicho que no necesita ninguno? Pobrecito, tío. No le mates, ¿eh? Lo mató, tío. Bravo. Pobrecito, tío. A tiro una dabra cadabra. Mira, por lo, a cadabra Venga, por un, un mil, tío O sea, un K Te lo prometo a CaliSensei Que tengo que llegar ahí Para monetizar los vídeos, macho De YouTube Es jodido, pero estoy seguro Que también habrá gente Al igual que vosotros Que estáis todos los días Disfrutando del contenido Que también se pase por el directo Que como ya sabéis Es deplorable Las condiciones ahora mismo Las cuales estamos haciendo Incluso de los directos Y ya sabéis por qué lo digo Literalmente Que yo no sé quién Para echar la bronca a nadie Pero es eso Hombre, como tú a lo mejor has ido a correr y a entrenar Has dejado la pestaña abierta y No sé, es diferente Tu personaje con las gafas de ligar Y la gorra eh, y la gorra esa eh, no le pega eh, eso, esa, esa cara de triste eh. Está guapo, me gusta mucho la gorra esta de, de Buffon y Vete a la orilla, perro ¿Aquí llegas? Sí, ¿no? Vale, ya estaría hecha la prueba 6 sí, de 14 para tener más inventario tío, Es que se pasa un hue de parte de otra Pero como era acuática Oye, me ha gustado esta prueba Literal me falta el, el leviosa, perdón, el flipendo. Para darle la vuelta a, a los puzzles que son eh, como dolmenes cuadrados. Dios, Dios, se ha roto la textura aquí, gente. Espérate, voy a hacer esto, que creo que lo desbugué un poco. Y ya estaría, ¿no? Vale, sí. Ah, no, no, nos han roto la textura. Brutal, ¿eh? Vale. Jugo de sanguijuela. Vamos todo para adelante. Vamos todo para adelante. Se rompió. Señor de la costa, muéstrate. Señor de la costa, muéstrate. ¿Qué vos será? Hostia puta. Espero que sea algo poteósico, ¿eh? Espero que sea algo apoteósico Que diga, yo bro. Hostia, oh, la textura se ha roto. Mira qué es. Qué guapo. El puto bicho este. Qué guapada. ¡Y yo, pero no... Espero no matarlo. Hostia. Es el puto Grand tío. Espero no, espero no matarlo, gente. O sea, poder, poder tener este bicho como animal fantástico, ¿no? ¿O qué? Hostia, me he equivocado. Me he equivocado, gente. De hechizo, os digo. Ya decía yo, quita muy poco. Lol, no le... yo no le hace nada. El Far Cry 6 ¿eh? es gratis. No, campeón. No lo es. Vamos, no, además creo que es el último a estar Y creo, ¿eh? Qué guapo, qué guapo este combate, ¿eh? O sea, fuera de coña, este está flipante. No sé, supongo que me valdrá 20 orillos por ahí, ¿eh? No mucho. Si quieres, ahora lo miro en Instagram Gaming, campeón. Y más o menos, ¿sabes? Le podemos sacar eh, en clave cuánto te costaría en play. Qué guapo este bicho, tío. O sea, guapísimo, ¿eh? Este, este creo que es el mejor combate de momento. ¡Hostia! ¿Dónde está? Oh, ¿Dónde está, digo yo? ¿Será? Qué guapo, tío, esa mola. ¡Uf! Lol. La acabo de... Puto joder, eh. Qué guapada el, eh, el Grand tío. Es la polla, eh. Le he pegado, ¿no? Sí, vale. Qué guapo, bro. ¡Hostia! La madre que le parió. Ay, tengo que pillar eso, tío. ¿Puedo darle a la X? No me va a dar, tío, el pobre, pero bueno 46 euros en rebaja, ¿en serio? Wow, tan caro, campeón, madre mía Que el juego tiene, ya me entendéis Tiene un, un tiempo Pobre, no, qué guay Vale, no lo mato, tío ¿Puedo capturarlo, por favor? Está guapísimo Es muy cazulo tío Está guapísimo Hostia Se está cabreando, eh Se ha cabreado, gente, ha cambiado de fase No me jodas que lo tengo que matar, tío, no quiero matarlo Quiero capturarlo, hostia Qué guantazo me ha pegado, gente. Me ha un guantazo de flipa. ¡Ah! ¡Cole! Ah, le quito mucho, tío, con el bombarda, eh. O sea, ¡Hostia! ¡Y el a mí, bro! Y el a mí, chaval. Mamma mía. ¿Puedo? ¿Puedo pillar eso, porfa? Gracias. Nah igualmente creo que esta es la pelea más guapa y más triste, tío. No quiero matar a este bicho. Espero no matarlo, tío. Quedármelo sí, pero no matarlo. Este bicho he es la polla, cabrón. El gran ¡Hostia! Se me ha ido una pinza, no lo había visto. Vale, nada, es fácil encima, ¿sabes? Rollo, no sé. No tiene mucho tameo, ¿sabes? ¿eh? Lo que me molería es saber si tengo una Z así, ¿no? A ver. Mierda. No lo he dado, ¿eh? ¿Cómo? ¿Un Farcari gratis? está soñando? ¿Cómo estamos campeones campeón en seis El pobre que ahora mismo no tiene a qué jugar Me quedó la leche el pobrecillo ¿Cómo estamos super en 6? ¿Qué tal fue la mañanita? Aquí estamos ya Bueno, un poquito... A ver si lo acabamos Me queda muy poco para acabar ya las carripetas, macho Lo necesito Sacrifico a veréis. y también, por supuesto Me entendéis, ¿no? O sea, contra Más planos sea el directo Con los juegos de siempre, pues eso Más atrae, increíble Juego nuevo igual a, voy a verlo con streamer grandes, macho. Vosotros porque sois vosotros. Literal, ya me jodería. Es puta madre, pensé que me daba, eh. ¿Eh? Increíble. Calle te te dormido en el PC, por lo menos, ¿no? le dicen seis. Porque yo me he hecho una partida al LOL ya bien tarde. Cuando terminé de bostear el puto Valorant que asco. Tengo unas ganas ya de, de llegar a oro y dejarlo ya. Quedan nueve días, macho. Qué va por bombarda, eh. De chilo y eh, no hice nada y me duele todo el cuerpo. Normal, también allí la pantalla que te pegaste, gachón. O sea, que te fuiste a las 5, eh, 5 y pico o 6 aproximadamente y no volviste hasta las 8, bueno, perdón, 8, 9 y media. Que ya dijiste, ya estoy aquí definitivamente, ¿sabes? En plan, ya ha vuelto definitivamente. ¡Ey! Tengo que matarlo ya, gente. Sería inútil. Dios, me ha reventado. Es que eh, me salió algo del Far Cry el 6 gratis, pero creo que, eh, que no se lo juego completo. Puede ser el demo, campeón, Avezari, puede ser el demo. ¡Uh! Increíble. Me queda muy poco y yo me voy a morir, tío. Joder, hermano, en serio. En el final del bicho. No me lo creo ni yo, tío. Tengo una. Una poción de endurecerme, vale. Bueno, me la, me la voy a meter por el culo, eh. Una poción de endurecerme. Tío, que he pesado la HDMI, tío. Me está dando problemas últimamente de que se está moviendo todo el puto rato. ¡Hostia! Nada, me va a matar, creo yo, eh. O sea, uh, tengo un toque, tío. O sea, predigo muy bien lo que va a hacer o estoy jodido. Bueno, en verdad es fácil, coño. ¿Qué cojones digo? Si juego a Dark Souls. Bueno, si sí, juego a Dark Souls. Soy fan de Dark Souls. A ver si tengo el bombarda, tío. Si no bombardas, tío, vamos, la mierda. No llega a darle, eh. Para ahora. Pobrecito. Qué guay, tío. Pobrecito, tío. Está muy guapo, cabrón. El bicho, este es la polla. Lo voy a capturar, dime que sí. Arrodillarse, atacar. Arrodillarse. Arrodillarse. Ahora me matas, ¿sabes? Qué guay Qué guay Y yo la parte esta es la más guapa, eh Fuera de coña No me jodas que viene con nosotros, tío Mano, qué guapo, ¿no? Tenemos al puto BG del Cazul. Nada El mejor combate de todo el juego a Legacy es este Fuera de coña De momento Y esto es el final del juego casi Muy bonito, tío Está guapo, eh Vamos a la mucho ¿Cómo no me jodas! serio? ¡Qué guapo! me faltan eh, los 100 eh, puntos eh, de todo plata 3 para subir a oro Pero creo que no, eh, subiré ¿Qué? ¿En serio? Pero si... cuando vi, coño? Que, que vi la tu trayectoria digo Hostia, guapo, el Grand Rock eh, posee un ataque con carga muy potente Que inflige mucho daño Y los enemigos... Vale, ya sé dónde me lo tengo que llevar ¡Qué guapada! El miércoles creo que vi, ¿no? Tu, tu perfil Y estabas a 45 puntos plata 3 ¿Qué cojones? ¿En serio? Y antes me he un LoL por aburrimiento. A ver, es que ahora mismo todo eso, Hogwarts Legacy o Atomic Head o el de Son of the Forest. Juego base como siempre a kali y a Bezari, pues lo, lo de siempre, ¿no? El maldito Fortnite, el Valorant, el LoL y ya estaría. Como el Resident Evil 2, eh, que, gratis, eh, que gratis el episodio 1. A ver, campeón, claro, por eso. Literal, porque es el, el, el capítulo 1. Qué va, qué va, últimamente estoy jugando de eh, mal y bajé entero. ¿En serio? A ver, también decir que tiene cojones a kalei que de una partida que pierda… Ya me entiendes, ¿no? A lo que me refiero. Te quitan 37 puntos. Eso da asco, tío. Yo lo que peor llevo es que tengo que jugar fuera directo. Literal, te lo prometo. O sea, me da un asco increíble, tío. ¡Qué fatiga! Y yo está guapísimo el bicho este, gente. ¿Fultivo? ¡Muere! ¡Oh, qué guapo, cabrón! Le partirá. Nah, yo no puede ser que me den la diversión del juego al final, compadre. No tiene sentido. Me das el divertirme al final y encima un poco más la animación de cuando estás montando el bicho. Me queda con panete. Qué guapo cabrón. <risas> ya está la gente a farmear, ¿no? Qué guapo. Nah, pero yo creo que sí que llegas y demás ahí, a Kali Sensei, y oro ya me jodería. ¿Y yo puedo? May, mira, voy a, para, voy a pasar, voy a pasar con ellos, voy a pasar, voy a pasar. Así ah, papá, ya tengo la skin gratis del Fortnite. Qué gacho este a Bezari, eh. A ver si le puedo llegar a dar. Ya mira, hoy termino, campeón. Tengo un montón de ganas, de, Bezari, de Terminar el Harry Potter. Y entendé con la ansiedad que, que he jugado a esto. Y con la ansiedad con la cual me he hecho el juego entero. De, de estrés, de, de decir, hostia, tengo que jugarlo a riesgo el que haya más personas a lo mejor. ¿Me entendéis? No como vosotros, que no lo hacéis con ningún puto juego. Ah, que puedo volar incluso. Bueno, volar. <risas> Saltar brutalmente. Esa de la comida. Es increíble, es que todo está rico Literalmente, o sea, es que Logro de eh, quien domina lo recuerdo Pues soy yo, cabrón Otra vez recuerdos, tío, o sea, no me gustó mucho ayer la parte Esa, ¿eh? o sea, me pareció muy fea y... Sacho, ellos estaba en blanco y negro así como con. Está gracioso la idea, pero Me voy a tener que meter En un mundo onírico de esos, tío, seguro Seguro, tío Por favor, que no sea así, tío, por favor Mundo onírico no Llevo 32 horas de juego, eh. o sea, increíble Mamma mía Menos mal que la historia principal era el 26 Ah, vale, Solo los recuerdos así Vale, vale, ok, ok, ok Hola. Isidora, ¿yo Hola. qué pesada, ello Por culpa de ese personaje, todo el juego entero tiene el lore, ¿sabes? ¿Es que Hecho. Por la perra esa Que lo único que quería era quitarle el dolor del sufrimiento Por la pérdida eh, de su hermano o su padre ¿Será egoísta, cerda? Y salía con los duendes y los duendes son malos Algunos de ellos y otros son buenos Se ha muerto Ese es el padre ah. Señor Morgan, Seguro vos. que se ha convertido en un bicho malo, ello un demonio o algo. Logro ese trofeo. Yo quiero grandes avestar y campeón. Si sí, me quedan poquillos, ¿eh? O sea, en Steam. Después lo podemos ver. A ver, yo creo que hoy lo termino. Básicamente, el Howard Cacales hacías Hay Steam, ¿eh? Ha muerto, por favor. Veis, O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Son artes oscuras. La, lo de Isidora. La ha convertido en un puto zombie. Flipas, ¿sabes? ¿eh? Se lo va a decir a Percival, ¿no? aquí. Isidora no estaba en casa. Muchas gracias a todas por todo lo que hacéis a diario, tío. Chavales, chavales, gracias por estar ahí. Inclusive con este tipo de juegos que no generan nada en Twitch a los creadores de contenido pequeño, pero son guapos. De toda emoción, todo está mucho peor de lo que pensaba. No, Aquí hacen una cosa que se llama Albaes, que le cantan a la reina. Ah, de las fallas, y ponen un puñado de comida y es gratis. Qué guapo, vale, representa las fallas, qué guay. Claro, en breve empezaréis, ¿no? O sea, realmente. Ojalá que este año eh, que también tengáis tiempo bueno, es. Draco, tío. Pues, por lo menos ya sabéis siempre que le da un auge enorme a lo que es, No solo la restauración, hoteles, hostelería, todo, ¿sabes? Literalmente, es mucho dinero. O sea, para, eh, para, para allá, macho, o sea, ya me jodería. Para Valencia en sí. O sea, que a larga es eso. Hay Mucho turismo también que viene, eh, literalmente solo por las fallas. ¿Y eso? Necesito que vuelvas a tu sala común. Un... Porque ha traído te... un niño. O sea, y yo ahí, si Dora se le la pinza, ha traído un niño de Hogwarts aquí. LOL Hermano, Isidora es un demonio, seguro que es el fa. ¿Y eso? ¿Os imagináis que ahora mueren lo, los cuatro guardianes por Isidora? Viste tú la cabrona, ¿sabes? La forma de almacenar, de almacenar el sufrimiento de la, de la peña, ¿viste? Que eso es normal, se creará guay, sea, ¿eh? La, la tía, chacho. Gripollas es. ¿Alumnos Isidora? Es. Un amigo mío, esa pico, a picolo, Qué guay, en serio. En, en, en, o sea, en figura, dice ¿Y por qué? Por Lol. nuestra arrogancia. ¿Y tú no sientes dolor de la ignorancia si que es, que se que, se que, se que se O sea, de la ignorancia que tienes, perra Tú eres que gilipollas, ¿sabes? Nunca no más Nadie, dice Ni mi padre Ni mis alumnos Si, lo conviertes en un puto zombie, ¿sabes? Nadie Nadie. Baja tu varita te van a meter un rayazo que flipas. A cadabra. Usted me enseñó a usar mi poder. No, a desperdiciarlo. O está desperdiciando su cerda. Yo no te he enseñado esto. Ya ve, Percival. Toma. No le ha quitado la varita. Viste tú la perra, ellos. ¡No mates a Percival! Hermano, se ha cargado. A Rangler también. A todos. Viste tú quién se carga a los guardianes, hermano. Qué gilipollas, ¿viste? Se creerá, se creerá gracioso a las tías, ¿eh? Esto es Star Wars, gente Wow Hombre, menos mal, ellos Que se levanten, compadre Que se levanten ya Dale ahí, coño Ayúdale Hombre, por fin A tomar por culo Ah, pues le deja, le deja los, los ojos blancos igual que de la da Cada tabla, ellos Claro, el hechizo ese de la piba A chuparla, hermano y si, de mierda. Que tú la maga esa pestoso, ¿sabes? Encima… Se ha cargado la piba, ¿no? Está viva. No, normal. Eh, Fortnite… Ah, vale, en Fortnite. Eh, mirando eh, si alguien está jugando y mira eh, un amigo eh, que no está eh, online, eh, pero eh, lo vi en la foto y tenía picolo. Qué locura. A ver, yo uf, hace mucho tiempo que no entro, ¿sabes? Creo que dos semanas, ¿no? Fortnite, aproximadamente. Sí, de que más o menos el la ha bajado mucho en el canal por lo mismo. por No estar jugando todos los días a Fortnite a lo mismo, ¿no? Pero tenía. Artefacto del pensadero, por fin. Pero debía, debía Menos mal que no tengo que matar a nada, tío Es muy pesado, oye, la fase de los... Es que digo, si me pones otra puta armadura vamos wow. Y no había, caído, no había caído, que había metido ahí al, al picolo del Dragon Ball Fighter, ¿no? O sea, bueno, el Dragon Ball Fighter Y de todos los lores ahora mismo Del jueguecillo de, de móvil, ¿no? También, por supuesto Vamos a saber si lo terminamos, macho Necesito terminarlo Es cierto que también, el tío, es muy importante Y que yo cambio de juegos Y obviamente se va a notar muchísimo Ya que somos una comunidad eh, mediana, literal Pero, joder, macho Necesito también jugar a cosas guapas, ¿no? A la larga. Qué puta la, la. O sea, con todo el perdón de la expresión, tío, de la palabra, la piba esa, ¿eh? Fue de coña, qué asco de Isidora, tío. La, se ha, es que se que carga que todo el loro. Bajo todo el puto lore, tío. Donde luchó contra Isidora. ¿Es esa la ubicación del último almacén? Me queda así solo es, el último a, almacén, podríamos exacto destruir las hebras de emoción Que Isidora había robado La vieja confiable a, a, Adaba cadabra Tengo que desbloquearlo, Draco O sea, fuera directo, y como y he dicho No me vaya a queda quedar queda sin destruir ese puto contenido No os preocupéis O sea, incluso aquí en directo Me haré misiones secundarias Pero más entrando a la tarde Para poder llegar a estructurar mejor otra vez el directo ahora voy Son de forest. Hogwarts ahora lo quiero terminar Y el Tommy Head Que está creciendo un huevo, tío El YouTube gracias a eso que es contenido. Sacrifico contenido, la verdad, y mucho Average, pero es que otra cosa no puedo hacer, porque después por la noche me pongo a subir en, en liga de competitivo en cualquier puto juego que traigamos y estoy muerto. Y menos mal que la ha matado, tío. O sea, la perra esa, de verdad, y me da muchísimo coraje, tío. Me ha da dado un montón de coraje. Esa piba se carga todo el juego, entero Draco, como ya sabes y demás pero el almacén. So -conta, tío la isidora esa qué ha pasado campeón poderosa. vaya de puta mierda de optimización, entrar, de una optimización del especial. juego De Optimización del juego ahora lo veis mal campeón el, el logo dice está a salvo de por ahora sí está bien renderizado ahora mismo no, no hay problema de renderización creo defensas. O sea, ¿no? cuando entré el, en el juego sí obviamente Está un poco obviamente de bugue no otro olivander la cámara te va a 7 FPS, ¿en serio? A ver... Esta varita puede Paranoia con Es verdad, verdad. Propósitos. Hostia. Fumada, a ver. Con o sea, la no creo que sea por la luz, tío. Saba lento de cojones. El juego no, pero yo sí, claro. Fumada, eh. Algunas veces... Sí, o sea, también es eso. Tengo ganas de terminarlo por lo mismo. Tal, bueno, no es que de problema, sino optimización, claro. La que veis vosotros ahí. Está lento. Posible. Bueno, ahora mejor. O sea, he refrescado todo O sea, espera, a ver si tengo una previsualización. Eh... En la mini pantalla. Voy a tiro hecho. Estoy ya. ¿Sabes? que estoy hasta el juego de sacrificar tanto por Hogwarts Legacías. De público. Ya lo sabéis. Vale, grande sabezar y el pobre. Es que no tiene ningún juego ahora. A ver, tampoco es que haya gran cosa, como ya sabéis. O sea, están estos tres juegos y tienen 36 horas. En concreto, el Hogwarts. 11 El Atomic Head y el de son de fuera No sé. Ahora supongo unas 20 horas ya estaría. Aquí estoy viendo yo incluso la animación petardeada. ¿Sabes? Termechón que tiene el calvo, ¿sabes? En medio de la cabeza. No se renderiza, tío, ahora. ¿Y eso? ¿Mis gafas han vuelto verdes? Verde? ¿Verdes? Bro. Yo lo tengo, grande avesar. ¿Y cómo van a tenerlo, gachán? Con el bus que le mete tan grande. A ver la varita de guardián. Guapísimo. Eso más o menos es lore. Vale, el que es kipeado, O sea, ven por culo. Es igual, ¿no? O sea, lo único que es más poderoso, supongo, ¿no? <coughs> Yo tengo un prestigio 4 en el, el Call of Duty. De Debo advertirle que nunca había visto una varita así. Ahí va. Mi sospecha, como el profesor Fig insinuó en su carta, es que sirve a un único propósito. Dudo que le interese para otra cosa. Matar a Landgrove, tío, al puto duende cabrón. Y yo dos platino grandes, ¿sabes, y Me encanta. Muchas gracias por estar ahí. Tengo ya ganillas por lo mismo, tío. O sea, son las 7 y te tú. Y todavía no nos hemos metido ni en el Valorant, macho. O sea, cuando nos metamos en el Valorant, con un petardo en el culo. ¡Hijo de puta, está aquí! No hay nadie más. Qué tonto Me, el tío que es que este te Este es el descendiente viajar. de Rodwood, pero del bueno, del gordito, del que tiene Me. el gorrito igual que nosotros. De uno de los guardianes, Dejémonos claro. De teatralidades. Hermano, te voy a reventar la cara, ¿sabes, eh, no Víctor Rodwood? Lo que sabe Partir la cara, ¿sabes? Debes admitir que ahora tenemos intereses comunes. Qué flipado, ¿sabes? Quiere comercializar no, conmigo, ¿no? Tendremos intereses. No es mi varita esa, ¿eh? La de guardián, yo no digo nada, ¿eh? Esa es la mía de verdad. ¿Vas a permitir que los duendes cojan lo que nos pertenece? A ti no te pertenece nada, su cerdo. Almacén definitivo Pertenece a los magos. No cooperar en esto sería una gran estupidez. No voy a cooperar con él. Eh. Si me da la posibilidad de hacerlo, no lo voy a hacer. te tienes ahí? Hm. Te vas a cagar un padre. Con la el, el dabra cadabra. ¿Cómo? fabricante de varitas tiene que ver con nuestra búsqueda mutua. ¿Te vas a cagar no churro? qué hablas. Te voy a meter una dabra cadabra que te va a flipar. Ese almacén es mi derecho natural. ¿No lo es, cerdo. No habría querido que te acercases a Cerdo. Ya ve. Ah, ¿puedo pelear con él, por favor? Qué arrogante. Qué arrogante. A mi edad ya debería saber que con los críos no se puede razonar. ¿Y qué me ha pegado un levioso? Siempre digo que a un niño se le ve, pero no se le oye. ¿Será? Pero si un niño, ¿vale? Look at me Qué tonto Hijo de puta Vaya tela Como nos robé ahora la varita y... y bro Fácil Soy Jesucristo Superstar Soldado de Sí bro Conmigo Vais a pelear vosotros bro A ver compadre Ni incendio Ni bombarda Ni mierda ¿Sabes? ¿eh? ¿Sí o qué? Animal patético ¿Seréis? De nivel 28 Os reviento Los robos Vete ya Cabezón Que me hace ralentizar el lore Principal del juego Serás perro ¿Sí o okay. qué? ¿Y tú? o pues toma No lo ha dado, ¿no? Puta No le está dando Qué pesado Y ese hay quitándome uno del medio Más o menos Sí, sí, tío Vale, menos mal ah, bugueando la animación De cuando lanza cosas Va, lo hacemos rápido Bueno, a ver Si me deja Solo estoy calentando, desde ya. Si soy el que tres, espestoso. Y encima tengo la X preparada para el boss. Que el boss era Víctor Lobruk, obviamente. ¿Y eso? O sea, bro, le puedo tirar infinitas cosas, ¿no? ¿O qué pasa? No sé, bro. ¡Hostia! ¡Qué pesado! Cabezón. Vale, voy a pillar los combos. O sea, vale, vamos a utilizarlo ¡Hostia, la cagué! Aquí no era. Aquí no era, gente. No, no quería pegarla a él. ¿Cómo que levioso? A mí no me va a tirar levioso Cerda, toma ¿Y esta es la pandilla de pibes? ¿Eso es un orco, ¿Un troll? No, ¿no? Bueno, sí, vamos a meterla el, él oh, Bombarda, Dios, ¿cómo mete el bombarda, compadre? Entonces, pechito, churra ¿No le das? ¿En serio? ¿Dónde está la mujer esa? ¡Eh, eh, eh ¿ah? A ver Vale, vamos a objetivizar a este y lo matamos ya al tirón No sé lo que piensa, el pibe se piensa que yo soy aquí un mago de, de 3 al cuarto, ¿eh? Qué pesadilla, ¿no? La misión esta, ahí o sea, ¿cuántos bichos tengo que despachar aquí, bro? Digo, ¿y eso? ¿Y me ha tirado la tormenta de rayos esa? ¿Quiero aprender ese hechizo, bro? Bombarda, toma bombarda en toda la ¡Coño! ¡Qué pesado, bro! Lo otro man. Tengo que pillar eso, gente Vale, puedo hacerle una Z a alguien No, sé, perdón, es una X, digo Un bombarde y muerte, ¿no? O sea, bueno Bueno, casi ¿Cómo que de rodilla, bro? ¿Vosotros de rodilla? ¿Dónde está este? venga anda! Que eres el que tiene más vida, bobo ¿Serás tonto? Toma Hasta de hasta de culo te lanzo el hechizo Malito ¿Dónde estás? Son tontos ¿Quieres pelea? ¿Eh? ¿Víctor Lovro? ¿Quieres pelea? ¡Vamos, guardo! te tú el hechizo hostia? ¿Tú qué es? Hermano que ¿Le tengo que presionar? ¡Soy Darth Vader! ¡Tengo el color rojo! Cositas ¿Será? ¿En serio? Tía? Ah Vale, vale, vale entiendo, entiendo, entiendo No pasa nada, gente Vamos a matar a él A Víctor Lovro Del tirón el primero, gente Voy a evitar todo lo demás A tomar por culo Sí, incendio No te lo crees ni tú Venga ¿Cómo? ¿Serás bobo? Sí, sí, que te crees tú que no te voy a dar Hostia, ¿y ese? ¿Y eso, tío? ¿Eso es amarillo, blanco? ¿De qué coño es? No hay nada para tirarle, ¿no? Vale eh, Eso es un Leviosa Creo Eso es un Leviosa y perdón, grávate Eso es un Leviosa, ¿no? Eso es algo gris O sea, es gris igual a Leviosa <coughs> Vale Voy a pillar esto y... Cabrón ¿Será? Ah, es que no lo rompe ¿En serio? Ah, o sea que el juego me está obligando a matar a todos los demás, ¿no? Vale, entiendo, bro Eh, hola ¿Cómo? Nah, he muerto, gente, eh O sea, he muerto by the face ¡Ay, ah, una poción! Joder, menos mal, macho, pues no ha muerto, gente. Con la potra no muerto. A ver, vamos a pensar bien la cosa. Vamos a darle a nuestro primer per y me voy a cargar a todos los tontos que están aquí. Porque hasta que no tenga la X no voy a poder pegarle, creo, y partirle el escudo. Pues yo no tengo la dabra cadabra. O sea, de momento, creo. Sí, con fringo. A mí me vas a tirar un con fringo Ah, soy un pro, cabrón. Look at me. Esto es vida. Ay, sí que es vida de puta madre Joder, cabrón ¿Cómo me dado dado? ¿Cómo? ¿Ha invocado a un eh, Operatum? ¿Podo? Vale Dale, Robru Toma, pilla quiero un Bombarda? Toma, para que pille Pum, es ¿Y ahora qué? Toma, de pulso un tío Te meto por aquí por el top foto Toma, una arresto, un momento Incendio Pum, Leviosa Venga, ¿y ahora qué? Robru Venga, para tu casa, niño sí. ¡Otra pelea! ¿A qué es? A mí no vas a ganar que le da una calabra, compadre. Vete ya. Si soy la Vader. La Vader. Lo destruí. ¿Y los demás qué? ¿Quieren, pe quieren pelea, no? Ah, me da 8 de oro. O sea, es eh, casi el final boss. Y el final boss tiene 8 putos peniques. O sea, hay que ser esmayado y rata, cabrón. Ni